Ahora vamos a nuestros GameObjects y os voy a enseñar cómo ha cambiado este ejemplo. Bueno, ya veis que hay cambios, que aquí tengo mis dos GameObjects A y B, y de repente veréis que para inicializar un GameObject ya no le paso un carácter, ahora le paso un String, ahí, como veis. O tengo un Create, que lo he modificado y que veis ahí que tiene como varios tipos, ¿vale? De GameObject que puedo crear a los que les paso un String. Bueno, pues ese String es el nuevo Sprite, que tienen mis GameObjects y ese nuevo sprite que está aquí, la clase sprite veréis que la clase sprite se inicializa con un array de caracteres, básicamente y el array de caracteres se copia, básicamente, se espera nueve caracteres que los copia de lo que nos den a en data que es lo que tiene aquí vale y lo hace con memcpy simplemente copia los bytes Ahora el sprite tiene un draw, que veis ahí, ahora os contaré cómo va ese draw, que básicamente, por esta disposición simplemente podéis imaginar lo que hace el draw. Si tengo nueve caracteres y lo dibujo así, pues básicamente ya podéis imaginar que es un sprite de 3x3 caracteres, simplemente, que se va a dibujar en pantalla. Ahora os explicaré cómo funciona. Vale, Nuestro GameObject tiene algunas... Algunos cambios, aparte del hecho de que el sprite ahora ya no es un carácter, ahora son nueve caracteres, y sigue haciendo nuestro new, igual que antes, sigue haciendo las cosas que teníamos antes, pero ahora de repente hace cosas distintas, no muy distintas, algunas, ¿vale? Veréis que el draw, por ejemplo, ya no espera que le pasemos... Eh, un stream para escribir al stream, sino que llama al draw del sprite si es que tiene un sprite y si no, pues no directamente. Y además le pasa la x y la y donde queremos que se dibuje. Tenemos otra funcióncita aquí muy mona que me sirve para hacer el, la escritura por pantalla de toda la información de depuración, ¿vale? la que me dice que se ha creado un objeto, se ha destruido, se ha asignado. Esta función debe print, ¿vale? de debug print, lo que hace, si os fijáis, siguiendo un poco el ejemplo de lo que hacíamos como en el operador salida de la semana pasada, yo hago una salida a debug out, que eso no es más que un define que tengo aquí arriba, ¿vale? Tengo debug out y screen out, ¿vale? Que simplemente son ahora mismo cr y cout, ¿vale? Nada especial. Sirven por si los quiero cambiar las salidas, pues los cambio arriba y ya está y aquí lo que hago es escribir geo de GameObject, escribir el id de este GameObject, que ahora los GameObjects tienen un id y dos puntos, y luego hago un return de debugout, que en este caso es cr estoy devolviéndolo por referencia, como veis aquí ¿para qué sirve eso? al devolver debugprint una referencia me sirve para hacer cosas como esta como esto devuelve una referencia al stream de cr yo puedo mandarle cosas con el operador salida, porque claro, se va a llamar a esto, va a devolver cr, y esto es lo mismo que si yo aquí pusiera stdcr, ya le estoy escribiendo más cosas. Pero este dbprint me imprime la cabecera de, soy el GameObject1, y así no tengo que ponerlo en todos. Yo llamo, me imprime la cabecera, me devuelve el stream, y luego continúo añadiéndole otras cosas que quiero escribir. ¿vale? Son cosas sencillas, ¿vale? nada particular, son añadidos. Ahí hay unas líneas comentadas que he hecho porque ahora si un GameObject le es asignado otro GameObject, distinto, ¿vale? Esto es lo que teníamos implementado, el operador asignación, que utiliza el constructor de copia, como ya sabemos, pero ahora si le asigno otro GameObject no quiero que le asigne, o que se intercambien como estábamos viendo, en este caso no quiero que se asignen la X y la Y, sino que básicamente lo que he hecho es comentar eso para que de momento un GameObject si le asigno otro, solo le asigno el sprite no le cambio la X y la Y al asignarle otro GameObject. ¿Por qué sí? Porque me ha parecido bien, me ha parecido bonito hacerlo así, simplemente, nada especial. Vale, seguimos teniendo el, el destructor, y ahí veis los campos, ¿vale? los campos de nuestro GameObject tiene un ID, un MX, un MI, un MS, que es el sprite, todo esto era más o menos igual que antes, con la diferencia de que ahora el ID... Se va a asignar cada vez que creemos un GameObject. Y se asigna a partir de este, que es estático, como veis. Ese al ser estático, ¿qué significa? Que esa variable de clase, ese atributo de clase, sea estático, ¿qué significa? Que lo comparten todas las clases es. Que lo comparten todas las instancias, es semicorrecto. Es correcto. Sí, sí, todos tienen acceso, es correcto, pero mmm, me faltan partes en esa explicación. ¿Qué significa static en C ⁇? ¿Qué es algo estático en C ⁇ Static. Hasta que no finalice el programa, esa variable está ahí. Sí, eso es correcto, pero me, fa me siguen faltando cosas. No Se reservan. ¿Qué es lo que significa static en C++? lo he definido static. ¿Por qué? Sí, no es dinámico. Vale, es estático, no es dinámico. Correcto, ¿vale? Pero no era eso lo que buscaba. ¿Bien? ¿Es accesible por algo que no sea una instancia? Es accesible por algo que no sea una instancia. Puede serlo, aunque en este caso, como veis, está en privado, ¿vale? Tendría que darle acceso a través de un método o algo similar, podría ser accesible por otro, pero eso no es lo que significa static. ¿Cuántos estáis usando static en alguna parte de vuestro programa? Y no sabemos lo que significa. ¿Qué significa static? ¿Alguien más que me lo diga? Que solo existe uno en todo el programa. Sí y no, necesariamente. A ver, static lo que significa, el calificador static, significa que aquello a lo que está calificando debe existir durante toda la ejecución del programa. Por tanto, existe antes de que entremos a main, y se elimina después de que salgamos de main. ¿Vale? Y de hecho, esto podéis verlo, si hacéis una traza de los programas y lo ejecutáis y miráis, y a veces os sale también en la lista de llamadas, por ahí hay funciones que se llaman init static, ¿vale? A las que se llama antes que a main. ¿Vale? Estas funciones son parte del IPC++ y se ejecutan antes que main, crean todos los objetos estáticos, los construyen entramos a main y ya existen y los destruyen al salir, en este caso construir y destruir un win16 pues solo es la memoria que tiene eso y ponerle un 0, ya está, es un win16, no tiene nada especial pero podemos hacer estático un game object, podemos hacer estático un vector, podemos hacer estático lo que sea y se tiene que construir antes de que entremos a main, existe durante todo el programa y se destruye después de que hayamos salido de main, esto es lo que hace estático y cuando se lo aplicamos a un atributo de clase, como aquí, lo que significa es que va a existir antes y por tanto existe independiente de los objetos. Si tiene que existir antes, no se han creado objetos todavía, no pertenece a ningún objeto, por tanto, solo existe un GID, existe independiente de los GameObjects, es una variable, como si fuera una variable global, con la única diferencia de que es una variable global cuya acceso solo le pertenece a la clase, el único que puede acceder a ella, al ser privado, son los miembros de la clase, pero a efectos prácticos es una variable global. Y de hecho, como es una variable global, cuando yo estoy declarándola aquí, que esto es, ojo, como no pertenece a la clase físicamente, esto de aquí solo es una declaración, no es una definición. Esto de aquí es a la par declaración y definición entre comillas, porque aunque yo estoy declarando que un objeto, un GameObject, va a tener estos tres campos, solo se definen cuando creo el GameObject, ¿vale? O sea, yo digo, un GameObject tiene un ID, un X, un Y y un Sprite, ¿vale? El compilador ya sabe que eso es lo que tiene un GameObject, pero se crean cuando creo un GameObject. Sin embargo, este está creado de antes, ¿vale? Así que no pertenece a la clase y así que esto de aquí no es una definición, es una declaración. La diferencia entre declaración y definición, que alguien me la diga. Cuando la declaras dices que va a haber una variable de tipo tal, tipo cual, y cuando la defines la inicializas. Más o menos es eso, ¿vale? La diferencia es declaración es una sentencia que sirve para el compilador, exclusivamente, las declaraciones informan al compilador de la existencia y el tipo de algún objeto o de algún, algún valor que vamos a utilizar. Nosotros le informamos de que existen funciones, de que existen métodos, de que existen clases, de que existen datos que vamos a usar, pero informa al compilador, esto es tal cosa y es de este tipo. No crea los objetos. La creación de un objeto, es decir, reservar su espacio en una zona de memoria para que se pueda almacenar, eso es la definición. ¿vale? Declaración solamente es una sentencia para el compilador, no tiene por qué crear nada en memoria, solo informa de esto es tal cosa que tiene este tipo, mientras que la definición es crea espacio para tal cosa. ¿Vale? Así es que esto de aquí es una declaración, esto de aquí es una definición. Que necesito hacerla porque si yo quito esto, eso de ahí no existe. Le habré dicho al compilador, existe una variable estática de tipo win16 llamada GID, y cuando compile, me dará un error el linker diciendo, vale, tú me habías dicho que existía, pero no la encuentro. Porque no se habrá creado la memoria, el espacio, donde almacenarlas, eso se crea aquí. ¿Vale? Porque es, como veis, a todos los efectos prácticos, es una variable global, solo que está dentro del scope de GameObject. ¿Vale? Bien, lo tenemos más claro ahora lo que es static. Bien, pues ese static me sirve para que solo haya esa variable global que va contando instancias de GameObject y yo hago que solo sea GameObject el que pueda acceder a ella y así nadie viene y me toca la variable y me hace que el contador se vaya a otra cosa. ¿Vale? Es por eso que la tengo. Así que con esa variable es con la que ahora en mis constructores, como veis, yo asigno a cada GameObject su ID lo asigno a partir del GID. Le doy el GID y luego lo postincremento, así que le doy el que tiene GID y sumo uno. Ya está. ¿Vale? Como veis aquí en mis inicializadores, el ID, el X, el Y y el puntero. Anul. ¿Hasta ahí todo claro, no? Bien, tenemos los GameObjects, seguimos teniendo la función swap. Ya habéis visto Sprite, ahora vamos con un detallito respecto a lo que hago para dibujar que lo voy a contar por encima y os voy a dejar a vosotros que lo miréis si queréis, ¿vale? Esto se llama ANSI draw y solamente es una clase que es un singleton y que lo que hace es que yo le digo que escriba cosas para dibujar y me encapsula el dibujado utilizando secuencias de escape ANSI. ¿Cuántos sabéis lo que son las secuencias de escape ANSI? No, muy bien, pues no lo voy a explicar. Las secuencias de escape ANSI son una cosita muy entretenida que sirve para dibujar en un terminal que acepte eh, las secuencias de escape ANSI. Todos los terminales que emulan VT100 lo aceptan, teóricamente, el terminal de Linux lo hace. Y por tanto, con esto yo tengo cositas como esto que veis aquí abajo, que son cadenas de texto extrañas. Y esas cadenas de texto extrañas me permiten borrar la pantalla, que es lo que hace esto cls es la abreviación de clear screen, locate que es posicionar el cursor en una posición de la pantalla de texto, que es lo que hace esto de aquí, y esto de aquí que es lo más interesante de esta clase es el operador paréntesis. ¿Cuántos habéis utilizado el operador paréntesis? ¿El? No es como un constructor, es un método de clase, es el operador paréntesis. Y esto significa, el operador paréntesis me sirve para que yo a partir de un objeto de la clase AnsiDraw lo pueda tratar como si fuera, en lo que se le suele llamar en C, un collable o lo que es lo mismo como si fuera una función. Yo puedo coger un objeto de AnsiDraw y poner paréntesis detrás del objeto y entonces llamo aquí al operador paréntesis. Igual que el operador igual, si a algo le pongo igual, se llama al operador igual, pues aquí se llama el operador paréntesis. Me sirve para hacer tonterías. Como, a ver, dónde lo tengo, que se vea el dibujado, va a estar aquí, como de aquí. Si os fijáis, yo aquí obtengo una referencia al objeto ansidraw, que como os he dicho es un singleton, para obtener la referencia llamo al método estático p, y eso me devuelve una referencia a la que llamo draw. Esto es una referencia al único objeto que existe de la clase ansidraw. Es una referencia, objeto, y a continuación hago draw paréntesis, como si fuera una función. Eso que estoy haciendo es llamar al operador paréntesis del objeto ansidro, básicamente, tal cual. Con lo cual llamo a esa función y es como si fuera una función. Queda así más mono. Al llamar a esa función estoy haciendo algo parecido a lo que habéis visto antes, ¿vale? El operador paréntesis... Lo que hace es coger la X y la Y que le paso y llamar a Locate, que es lo que me sirve para poner el cursor en una posición de pantalla, y a continuación devolver una referencia a ostream esto de aquí que tiene guardado, que es el Mout, que es donde él está escribiendo en pantalla, básicamente. Así es que al hacer eso me permite hacer lo mismo que habíais visto antes. Yo llamo a los draws de aquí abajo, y este draw, X, Y, lo que hace es... Posicionar el cursor en la posición xy y devolverme una referencia a los stream, que es donde estoy yo escribiendo, para que a continuación yo pueda escribir cosas en pantalla. ¿Vale? Así que si quiero poner algo en el terminal en la posición 5.5, llamo aquí, el cursor se pone en la posición 5.5 y a continuación me devuelve el stream de la pantalla para que yo eche ahí el primer carácter, el segundo y el tercero. Directamente. ¿Queda claro? Bien, todo esto... Al final se compila, lógicamente. Voy a ejecutar sin Valgrin ni nada de esto. Primero vamos a ejecutarlo así. ¿Vale? Compilo. Y sale esto que veis aquí, que está parado porque en el main... A ver, en el main veréis que yo creo dos objetos A y B obtengo el Draw para hacer cls que es borrar la pantalla es lo que habéis visto se ha borrado y a continuación hago a.draw getchar b.draw getchar getchar es una función de cstdio que simplemente si no he tocado el terminal espera que yo pulse un carácter y le dé al intro está bloqueado hasta que yo le dé al intro eso me sirve simplemente para verlo y esperar y entonces cuando le doy al intro le dibuja el segundo sprite del segundo objeto cada uno en su posición simplemente, vale, le vuelvo a dar al intro y esto termina. Veréis que me han salido ahí destroy y destroy, al hacer yo esto de dibujar las cositas en zonas de la pantalla, claro, ya no estoy usando el terminal de la manera estándar. Por eso es por lo que tengo arriba, cr y out porque ahora lo, cuando lo quiera ejecutar, lo que voy a hacer es decir, vale, yo ejecuto esto, pero hay dos salidas, una que va a out y una que va a cer. y esos son dos ficheros de salida aunque ambos estén redirigidos inicialmente a la pantalla pero yo puedo redirigir uno de ellos a un fichero por ejemplo y eso se hace así yo le digo que quiero el 2 lo redirijo al fichero k por ejemplo y eso el 2 es cr el 1 es out, el 2 es cr de modo que todo lo que se escriba out se verá en pantalla todo lo que se escriba cr va a ir al fichero k vale Así que ahora ejecuto, vuelvo a ver lo mismo de antes, y ahora veréis que si hago un cat del fichero k, me sale todo lo que he escrito a 0. Que en este caso es la creación del primer objeto, el objeto cero, este de aquí, que tiene la creación de su sprite, la creación del objeto 1, que es este de aquí, que tiene la creación de su sprite, y la destrucción de los objetos 1 y 0. vale No le he puesto al destructor de Sprite, debería de haber quizás le puesto un mensajito para que se viera, pero bueno, tampoco no, no sobrecargamos demasiado. Bien, ya lo tenemos claro cómo va esto. Ahora vamos a nuestro problemita. Tenemos esto de aquí, ya sabemos cómo está hecho nuestro operador de asignación asignación, todo eso porque lo hicimos la semana anterior, y ahora la magia es que yo quiero hacer un swap. ¿Vale? Swap... A, B, y entonces ahora después de hacer swap vuelvo a dibujar los dos objetos. Como yo al hacer swap he cambiado mi función de asignación para que solamente cuando hago asignaciones solo asigne el sprite, vale no las posiciones, eso va a hacer que efectivamente cambien los sprites de un objeto y de otro. Lo vamos a ver. Ejecuto, bueno, si le pongo el punto y coma. Ejecuto, sprite 0, sprite 1. Y ahora cuando le doy al intro se van a, dibuj a dibujar otra vez en el mismo orden, sprite 0, o sea, game object 0, game object 1. Ahora el game object, primero el 0, tiene el otro sprite y el otro, como los he cambiado, un swap y se han cambiado los sprites, ¿vale? Pero las posiciones son las mismas, GameObject 0, GameObject 1, pero los sprites cambiados. Bien, esto al principio muy guay, pero aquí tenemos el problema. Al principio muy bien, igual, he creado mis dos sprites, pero lo siguiente que hago es copiar de GameObject 0 al nuevo, a GameObject 2, esto de aquí significa que estoy en el constructor de copia de un nuevo GameObject, a partir de GameObject 0, eso me crea un sprite y eso me copia el sprite, para poder crear el sprite de este y copiarlo de este. Todo eso, eso, si os fijáis, es esta línea de aquí, esta. Lo que acabo de hacer es el constructor de copia de mi temporal a partir de A, que es el GameObject 0. Eso es todo esto de aquí. Y a continuación, misma operación para otro nuevo GameObject, GameObject 3, ¿vale? Como veis aquí, que se crea como copia de GameObject 1. ¿Y eso por qué? Porque tengo aquí el operador asignación y diréis, pero si está llamando al operador asignación, ¿por qué se crea una copia? ¿No? ¿Os acordáis de la semana anterior? Mi operador de asignación que está aquí, que es de asignar al GameObject 0, a A, en este caso, vale, llama al constructor de copia porque recibe una copia como parámetro. Por tanto, he creado una copia en la primera asignación, que es primero un constructor de copia, a continuación hago una asignación y eso me lleva a hacer otra copia, vale, y tenía dos, tenía dos GameObjects y ya llevo cuatro, GameObjects creados porque he hecho dos copias. A continuación, destruyo el GameObject 3, ¿vale? Porque este GameObject 3 es el que se crea como copia dentro del operador asignación. Es decir, si lo veis, aquí. Este es mi operador asignación. Y en mi operador asignación, antes de entrar al operador asignación, yo creo una copia porque paso como copia... El operando de la derecha. Se crea la copia, utilizo esa copia para hacer swap, y cuando termina el operador de asignación, la destruyo. Y eso es lo que pasa aquí. Creo la copia, la asigno, la destruyo. Y en el último paso de todos, se hace otra copia. GameObject 4. Copia para asignar al GameObject 1. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Aquí, el B igual a TMP. Así es que, una copia, dos copias, tres copias. Para mover dos GameObjects, para hacerles swap. ¿Sí? Y eso me lleva a tener cinco GameObjects en total. Cuando yo tengo dos GameObjects, y además lo gracioso de esto es que si lo pensáis... Los GameObjects tienen como Sprite un puntero al Sprite. De modo que si yo tengo dos GameObjects y lo que quiero es intercambiar los Sprites, que es lo que he hecho ahora, habría bastado en total con cambiar los punteros. No tengo que estar creando Sprites porque cada copia de estas copia Sprites. Como veis, creamos nuevos Sprites en memoria creo sprites copio sprites borro sprites todo eso y solamente solamente quería cambiar los punteros vale bien esto no mejora mucho en nuestra implementación si en vez de utilizar el swap este que tengo aquí arriba yo llamo a st de swap es decir no es que eres tú que lo has implementado mal vale si yo llamo a st de swap Veréis que tenemos lo mismo. Básicamente porque este de swap es muy parecido a lo que yo acabo de implementar ahora, no es igual. Y entonces nos surge la duda de, bueno, ¿esto se puede hacer mejor? Claro, lo primero que podríamos hacer es decir, pues no voy a, no voy a utilizar ese de swap, me hago mi swap de GameObjects, que lo que haga es tener en cuenta que los GameObjects tienen esa implementación y les cambia el puntero. Pero claro, eso significa que yo hago una función que entra dentro de la implementación de GameObject, y eso es algo que no es lo lógico a la hora de trabajar orientado a objetos. Trabajamos en orientado a objetos, hay una cosa llamada encapsulación, y es que los algoritmos deben poder usar los objetos sin saber cómo está el objeto por dentro, llamando a su interfaz exclusivamente. ¿Por qué? Porque si mañana mi GameObject crece, que todos los vuestros habrán crecido a estas alturas, ¿no? vuestros estos GameObject ya no son lo que eran, ¿no? Y si crece y le meto más cosas, y le meto que en vez de cambiar un sprite hay que cambiar también un modelo, y luego un terreno, y luego mil cosas más que tenga por ahí, pues tengo que estar cambiando la implementación de swap constantemente, y eso no es lógico, porque ¿para qué queremos una librería estándar si hay que cambiarla cada vez que cualquiera de los programadores del mundo cambia algo? No tiene sentido. Así que hay que hacer mecanismos que nos permitan tener en cuenta esto y resolverlo, y para eso... Es para lo que en C++ tenemos una consideración que no teníamos en C. Si os fijáis aquí, yo creo un objeto temporal. ¿vale? Yo asigno a A B. Al objeto temporal le asigno temporalmente el valor de A y luego se lo asigno a B. Y si os fijáis, el valor de B que tiene aquí solo me sirve para asignarlo a A y luego lo sobrescribo. Con lo cual, a efectos prácticos, como yo aquí sobrescribo A y aquí sobrescribo B, TMP, cuando hace esto, podría considerar que A no es un valor completo, sino que es un valor temporal. Es decir, si yo a TMP, aquí, en vez de decirle que se copie todo, y para eso se crea un nuevo sprite, yo le digo que en vez de crearse un sprite y copiar el de A, lo que haga es robar el puntero de A, y de hecho, lo de robar es un término que vais a encontrar técnico en todos los temas de revalues ¿vale? Es decir, yo cojo y creo un TMP y digo, no voy a crear un nuevo sprite y copiar este, sino voy a coger el puntero y me lo quedo, el de A, ¿vale? me lo quedo dentro de TMP. ¿Por qué? Total, porque A lo voy a sobreescribir aquí abajo. Y entonces cuando llega aquí abajo A, que haga lo mismo con B, porque total B lo voy a sobreescribir aquí abajo. el Sí, pero esto que, esto que eh, digo que hagamos, aunque yo tenga en cuenta que esto es un GameObject, no lo va a hacer swap, sino nuestro propio GameObject, que es quien sí se conoce a sí mismo, lógicamente. ¿vale? La idea es, nosotros hemos implementado un operador asignación y un constructor de copia, que lo que hacen es crear copias. Pero si estos constructores pudieran saber a priori que lo que tienen a su derecha es un valor que va a desaparecer, como en este caso, que es un valor temporal, podrían implementarse de otra manera diciendo, eh, no llamo a constructor de sprite y copio, sino me quedo el puntero y ya está, porque total, aquello que me están pasando por aquí va a desaparecer. Es un valor temporal. Si yo sé que lo que hay aquí va a desaparecer, me quedo el puntero y ya está, y no hace falta que me haga una copia, ¿vale? Esto es el fundamento de las referencias a R-values, en C++. El hecho de poder saber cuándo estamos tratando con un valor temporal y cuándo estamos tratando con un valor que no deberíamos modificar, ¿vale? Es así de sencillo. Si esto que me pasan por aquí yo sé que se va a destruir después, es temporal, puedo destruirlo yo y quedarme con su contenido. Si esto de aquí no es temporal, sino que fuera una variable que luego va a ser usada, si destruyo el contenido rompo el programa. ¿Vale? Esa es la diferencia fundamental, ¿vale? El otro día explicamos otra, ahora veremos alguna más entre lo que debería de ser un Lvalue y un revalue. Os expliqué la semana pasada que el término Lvalue y Rvalue vienen de aquí. De cómo escribimos las asignaciones. Lo que está a la izquierda, el evalúe. Lo que está a la derecha, el revalúe. Left value, right value. ¿Vale? Viene de ahí. Lo que pasa es que eso es una simplificación porque cuando se creó al inicio el término el evalúe y el revalúe, que son de C, no son de C, ¿vale? esos términos existen en C. Cuando se creó, digamos que la iconografía era esa, de lo que está a la izquierda y a la derecha de una asignación y en particular significa algo que es un l es algo a lo que le podemos asignar cosas o en particular algo que existe en la memoria o que tiene una dirección de memoria que podemos obtener mientras que un r es algo que no tiene dirección de memoria es algo a lo que no podemos asignar cosas es algo que es un valor temporal básicamente para que os hagáis una idea de esto os puse también algún ejemplo la semana pasada, yo puedo hacer a igual a b, de hecho si lo, lo voy a hacer en el main, ¿vale?, para que quede más claro. Imaginemos, yo puedo hacer esto, me declaro una variable a y le asigno un 5, yo esto puedo hacerlo, a es un evalúe Y una de las cosas que distinguen además a los elevalues y que nos rayará menos luego cuando lo tengamos en cuenta es que tienen nombre, habitualmente. 5 no tiene nombre, a tiene nombre, ¿vale? Yo puedo hacer eso, puedo hacer esto, ¿vale? Pero no puedo hacer esto. A un R-value no le puedo asignar cosas, yo en 5 no puedo meter a, porque 5 no es un sitio en la memoria donde guardar cosas, no es un espacio, no es algo a lo que le pueda obtener la dirección de memoria, no puedo guardar ahí, ¿Vale? Entonces, C++ inicialmente nos proveía de un mecanismo con el cual nosotros podemos hacer referencias. ¿Por qué? Porque teníamos los punteros antes que nos permitían acceder indirectamente a otras zonas de memoria que existen en otras partes del programa, pero los punteros son incómodos en algunos casos cuando solamente queremos acceder a lo mismo. Si yo quiero acceder a A, yo puedo hacer esto. Esto que acabo de hacer es crear una referencia a, a la he llamado RA, ¿vale? Esto significa que este de aquí es lo mismo que A a efectos prácticos. Yo ahora mismo, si a continuación hago RA igual a 3, se cambia el valor de A, porque RA solo es una referencia, y lo único que existe es la memoria almacenada para A. Esto solo es a nivel de compilación, el compilador internamente sabe que yo cada vez que hago RA es como si tuviera un alias de A. ¿Vale? Como otro nombre para A, tal cual. Eso es lo que me permite pasar cómodamente valores por referencia, que es lo que hacemos? Creamos referencias en nuestros parámetros para pasar algo por referencia, cómodamente. Las referencias tienen la ventaja de que yo puedo hacer referencias constantes. Y eso significa que a través de RA no puedo modificar A. Tengo una referencia que me permite acceder para leer A, pero no para modificarlo. No puedo escribir en A, solo puedo leer. Las referencias necesitan hacerse, si hago una referencia, tiene que ser a un L-value. Porque como habéis visto, yo estoy referenciando algo que existe en memoria. Yo no puedo hacer esto. Esto no compila. Yo no puedo hacer una referencia a un 5. ¿Por qué? Porque un 5 no es un elevalue Y no podría sobreescribirlo, que es lo que la referencia teóricamente me permite. Sin embargo, las referencias, que son muy guays, me permiten hacer esto. Eso sí. ¿Por qué? Porque aunque 5 no sea un elevalue, como mi referencia es constante no lo voy a poder sobreescribir. Por tanto, esto es como una forma fancy, una forma guay de escribir 5. Ya está. He puesto un nombre a 5, pero es 5. Ya está, así de sencillo. ¿Por qué tiene este sentido lo de referencia constante y no constante? Pues por los pasos de parámetros, fundamentalmente. Si yo paso un parámetro por referencia, le tengo que pasar un evalúe, algo que es referenciable, no le puedo pasar un 5. Pero si yo hago un paso de parámetros por referencia constante, entonces le puedo pasar un R-value, le puedo pasar un valor temporal. Porque sí que se puede hacer referencias constantes a un valor temporal, ya que se pueden leer pero no escribir. ¿Vale? Hasta aquí las referencias normales. ¿Tenías alguna pregunta? ¿Duda? Sí, podrías haber tenido algún error, tendríamos que revisar, porque a veces estos errores, pues uno no cae en la cuenta de estos detallitos, ¿vale? Estos son detallitos de cómo funciona C++. Las referencias se introdujeron en C++ por la comodidad de no tener que estar usando punteros para todo. Es más fácil, a nivel de lenguaje, decir, este objeto y este objeto son el mismo nombre y accedo. Además, las referencias... Una última cosa que falta es que yo no puedo crear referencias a la nada. Ni constantes ni no constantes. Yo no puedo hacer esto. Esto no compila. Una referencia debe referenciar algo. Y esa es una de las ventajas fundamentales ahora del paso de parámetros. Porque mientras que si yo paso un puntero tengo que estar comprobando si es nulo o no, una referencia no me hace falta comprobar si es nulo o no porque sé que tiene que referenciar algo es así de sencillo, ¿vale? Eso es utilizar los recursos del lenguaje para sin añadir más coste, que es lo que hace más mal, no añadimos más coste computacional, solo añadimos una forma en el lenguaje para que sea más claro. Pero claro, esto tiene el problema, como veis, el problema que tenemos aquí es que si yo utilizo para un parámetro una referencia constante como aquí, no puedo diferenciar si lo que me ha llegado en esa referencia, referencia a un l o a un revalue. ¿Qué es lo que me pasa ahora mismo? Yo con una referencia constante puedo referenciar a y puedo referenciar 5. Así que si me llega a un valor y yo soy un método, no puedo saber si el valor es un temporal o si el valor es algo persistente, como lo que tenemos ahí. Al no poder saberlo, no puedo hacer lo que estábamos diciendo antes. No puedo decir, ah, lo que me ha llegado es un valor temporal. Pues entonces, en lugar de hacer una copia, me quedo con sus recursos directamente, porque total, es temporal. Entonces C11 lo que hizo es, vale, pues vamos a añadir una diferenciación para saber cuándo nos llega un objeto temporal... Y cuando nos llega un objeto que no es temporal, de modo que podamos hacer esa diferencia. La diferencia de, si me llega un objeto que no es temporal, me hago una copia. Si me llega un objeto que es temporal, pues directamente me quedo con sus recursos y lo destruyo, porque es temporal, y así me ahorro tener que hacer la copia. ¿Vale? Que es lo que nos está perturbando de hacer el swap. ¿Vale? Eso es lo que se llaman R-value references. O en inglés R-value references. ¿Vale? Y esto se escribe así. Si yo pongo dos ampersands, estoy diciendo esto de aquí es una referencia a un valor temporal, o en este caso a un valor derecho, a un r -value. Y como referencia a r que es, yo puedo hacer esto. Y referencia un 5, tal cual. ¿Vale? Puedo hacer una referencia a un 5 o puedo hacer una referencia a un GameObject recientemente creado. Por ejemplo, la función create devuelve un GameObject. ¿Vale? Ese GameObject que devuelve no tiene nombre. A efectos prácticos, cuando lo está devolviendo, se lo puedo asignar a un Elevalue, o yo puedo hacer esto y decir, es un temporal, esto devuelve un GameObject, y ahí hay un GameObject, yo lo asigno una referencia y es un temporal, automáticamente. ¿Vale? Al tener la posibilidad de diferenciar un temporal de algo que no es un temporal, yo ahora puedo ir al operador... De asignación y decir, vale, cuando me llegue un valor que no es temporal, copio. Cuando me llegue un valor que es temporal, robo los recursos en vez de copiar. Me quedo con el puntero. Vale, sabiendo esto, que es muy rápido, ¿vale? Os recomiendo que de esto que acabo de explicar lo vayáis a ver al, al libro de C++ Language, ¿vale? C++ Programming Language. De Vierne Structus, ahí está explicado con un poco más de detallito. No hace falta que vayáis al detalle de ir a leer el estándar de C++, que es un pelín más duro, vale. pero con el Programming Language hay un par de capítulos donde lo explicas muy sencillito. Y ahora nos venimos aquí, GameObject. Yo ahora tenía esto, y ahora puedo hacer esto otro. Puedo decir... Cuando reciba un valor temporal, haré algo con ese valor temporal, y lo mismo que lo hago aquí, lo puedo hacer aquí, en el constructor de copia. El constructor de copia puede construir una copia a partir de un valor temporal, ¿vale? Evidentemente la implementación ya no va a ser la misma, porque ya no necesito copiar las cosas, me las puedo quedar directamente ahorrando todo el tema de crear un nuevo sprite, de hacer la copia, todo eso lo ahorro. Por ejemplo, aquí yo ahora me creo mi objeto, ¿vale? Como copia y aquí le pongo un y de nuevo porque esto es un objeto nuevo, estoy haciendo un constructor, objeto nuevo, la X y la Y me las quedo y el puntero, ¿qué hago con el puntero? Me lo quedo. ¿Cómo? Voy a cambiar esto mientras me decís cómo. No puedo. ¿Por qué? A esto se le llama move constructor. Decías que no. A ver, a mí me pasan un objeto temporal, ¿sí? Ese objeto temporal puede tener un sprite o no. ¿sí? Si tiene un sprite, tendrá un puntero ese sprite, y si no, tendrá un puntero null, ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, yo ahora ese puntero, como ese puntero referencia al sprite, ¿vale? El sprite estará en el heap. Yo lo que no quiero es crear un nuevo sprite, copiar ese sprite y quedarme con mi puntero al nuevo sprite. Es Si ya hay un sprite en el heap y yo sé que este objeto se va a destruir, pues yo me quedo apuntando a ese sprite y ya está. ¿O no? ¿Cómo lo hago? ¿Mm? ¿Aquí? ¿Sí? Y esto de aquí lo quitaría, ¿no? Porque ya no necesito crear un new. Mm, me parece interesante eso que acabas de decir. Porque hasta aquí, todo muy bien. Ah, El otro tiene ya un sprite, me quedo su puntero. Pero este, quedarme su puntero, es que yo he hecho ms igual a other.ms, que si no le pongo el subrayado, el compilador me dirá que eso no es... Entonces, supongamos que existía mi otro sprite, vamos a visualizarlo como siempre hacemos. Tengo mi GameObject, ¿vale? El GameObject1, que tiene un puntero y es un valor temporal. Y yo estoy creando un nuevo GameObject, GameObject2, que todavía no tiene nada porque lo estoy inicializando. Y aquí en 0800 en la memoria está el sprite, ¿vale? el sprite que pues, tiene el aspecto que tenía ese sprite, pues el que sea, ¿vale? Son los caracteres están ahí en 800 en memoria. Entonces yo tengo este objeto G1 que es el que viene por aquí y que es un temporal. Eso significa que en algún momento después de esta llamada se destruirá. Eso de ahí va a ser solo temporal. Podría ser una asignación ¿Vale? Yo estoy asignándole a mi nuevo objeto, bueno en este caso es una construcción de copia, podría venir de, de un objeto recién creado por una función y que cuando se haya hecho la construcción de copia ya no existirá, porque no es referenciable, porque no, no tiene un nombre, no tiene un espacio, es temporal, ¿vale? Así que como yo sé que este es temporal, lo que hago es asigno este 800, que solo es un puntero, me lo asigno a mí para apuntar a esto de aquí que está en el heap, ¿Vale? en lugar de crear otro sprite en el heap y copiar todo eso, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora en la copia. Así es que yo, este 800 de aquí, me lo copio en mi nuevo objeto que estoy construyendo, pero claro, si... ¿sí? ¿él? Si no existe, ¿el qué? A ver, yo asumo que sí porque la implementación de GameObject la hago yo. Entonces, todos los casos que pueden ocurrir en GameObject a la hora de copiar o de destruir un GameObject, los tengo controlados yo. Si otro GameObject no tuviera, unos, o apuntase un sprite que no está, o sea, ya ha sido destruido, algo es un fallo mío de GameObject. ¿Vale? Yo tengo que tener cubiertos los casos, porque todo lo que ocurre con objects lo gestiono dentro de mi clase GameObject. Entonces, por ahora, con mi gestión, salvo que cometamos errores, que siempre los cometemos, con mi gestión, si alguien está apuntando un sprite, es que hay un sprite. ¿Vale? Entonces, yo me quedo el puntero. Si el puntero apunta a null, me copio un null. No hay problema. ¿Por qué no mola? Mis, mis GameObjects pueden apuntar a null, no tienen sprite. No, cuando, cuando vaya a dibujarlo hay un if que dice if. ¿el? Bueno, está hecho. Quiero decir, funciona así un GameObject, puede tener null. Mis GameObjects lo, lo contemplan. ¿Vale? Entonces, si el GameObject temporal apunta a null, yo me copio un null. Pero yo asumo el caso general en el que no apunta a null, tiene un sprite, entonces yo en vez de crear un sprite nuevo, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, simplemente me copio porque sé que ese, ese objeto temporal va a ser destruido. Problema, si solamente hago esto, que es copiar, se termina mi función y G1 se destruye. ¿Qué pasa cuando G1 se destruye? Se destruye el sprite porque en el destructor hay un delete, y entonces, antes de que vayamos a más, el delete se carga esto de aquí, y yo, este se destruye, y yo me he quedado apuntando a 800 donde ya no hay nada. Bienvenidos a comportamiento no definido. Una vez más, dragones en pantalla, ¿sí? Porque a partir de ahí accederé a zonas de memoria que no se sabe lo que tienen, luego haré delete de cosas que no se saben lo que tienen, invalid free, ya sabéis, ¿sí? ¿Qué he hecho mal? Me he quedado con el puntero, pero falta algo más, que lo decías tú. ¿Qué tengo que hacer? Poner a null el de other. ¿Por qué? Porque mis GameObjects pueden tener null, como ya decía antes, entonces yo ahora hago other.com ms igual a null pointer. Yo ya me lo he copiado, me he copiado el valor. Ahora al temporal le pongo un null. Y al hacer esto es, yo me he quedado con el puntero y a él se lo he quitado, que es lo que acabo de hacer. ¿Para qué? Para que cuando este temporal se destruya, no destruya lo que me acabo de quedar. ¿Decías? ¿Decías? Dime, dime. Que lo de la derecha no podía ser null. Claro, no es null. Esto es una referencia que no es null. Lo que es null es el puntero que tiene eso dentro. Esto es un GameObject. Y tiene ms, que es un campo, que es un puntero a sprite. No estoy asignando null a other. Estoy asignándolo a ms, que ms es esto de aquí abajo. ms es esto. Es el puntero a sprite que tienen los GameObjects. ¿Vale? Bueno. ¿Hasta aquí? ¿Tenemos claro por qué estamos haciendo esto? Yo tengo un objeto temporal, me quedo con sus recursos, que es lo que he hecho al copiarme el puntero, pero se los robo. Le digo al, al otro objeto, eh, no vayas a destruirlos, amigo, que me los he quedado yo. Y para eso lo pongo a null. Para que cuando se destruya other y se llame a su destructor, en el destructor habrá un if. Esto es null, pues no hago nada, y entonces no hará delete de mi sprite que me he quedado yo amablemente. ¿Vale? Bueno. Esto. Vamos a dejar esto de momento. Esto es el constructor de copia a partir de referencias a r O lo que es lo mismo, se le llama Move constructor. ¿Vale? y se le llama move constructor porque a esta operación en C++ se le llama hacer move y a esta se le llama hacer copy. Por razones sencillas de diferenciación, aquí hago una copia y aquí simplemente muevo los recursos de un sitio a otro sin hacer una copia. ¿vale? Esto es lo que permite hacer c 11 en adelante al diferenciar una cosa de la otra. Me quedo con recursos, no los creo de nuevo, no hago copias, con lo cual optimizo bastante y me ahorro ir utilizando el heap. Bien, esto, por ejemplo, tendríamos que verlo con un temporal, ¿vale? No sé si vamos a tener posibilidad de crear un temporal sin que nos lo optimice el compilador, que el compilador ya habéis visto la semana pasada que es muy guay, optimizando las copias, ¿vale? Salvo cuando no puede. Podemos crear, podemos crear forzadamente una copia. ¿Vale? Porque si hacemos esto, voy a quitar esto de aquí abajo de momento para que no, no se nos haga muy largo. Si hacemos esto, teóricamente, Create nos devuelve un temporal y nosotros estaríamos construyendo un temporal, pero me temo que esto muy probablemente nos lo va a optimizar el compilador que dirá: Ah, que estás haciendo esto y ya es una construcción, pues te doy directamente los valores, como ya vimos. Vale. Y como veis, me hace un create, ¿vale? Porque se lo pasa directamente al constructor, me lo optimiza el compilador. Yo puedo intentar forzarle haciendo un cast, ¿vale? Podríamos hacer un cast a lo que nos viene para convertirlo en un temporal. diferencia entre reinterpretcast y staticcast, reinterpretcast es para punteros, para apuntar a cualquier cosa, staticcast no se aplica como ves solo a punteros, también lo hace a referencias, y en este caso staticcast sería lo más parecido al cast que tienes en C de toda la vida. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver si lo he forzado bien o el compilador, Ve, ¿Eh? ahora sí, parece que sí. Como veis, ahora sí que lo he forzado a que me llame al constructor move, al nuevo, ¿vale? Porque lo he convertido en un temporal, es lo que he hecho. Yo en lo que recibo de aquí le digo, eh, esto conviértelo en una referencia temporal, esto es un valor temporal. Porque si no, el compilador, si yo no le ponía esto, él decía, bueno, una cosa que se crea de allí y esto que se está creando, pues le doy los valores directamente al constructor, se acabó, ¿Qué es lo que me hacía... Eh, la semana pasada nos acordamos del de return value optimization, todas estas cosas, ¿vale? Copy elision, básicamente, es lo que estaba haciendo. Para evitarlo, lo esfuerzo, y entonces eso ya es un valor temporal que él coge y carga. Pero claro, ese valor temporal, como lo he forzado, ahora lo crea, ¿vale? Tenemos ahí las tres creaciones de objetos y un move en esto de aquí. ¿Y qué dirá Valgrin de este move que acabo de hacer? Uf. Vamos a ver qué dice Valgrim. 6 aloks, 6 frees, 0 bytes, perfecto. Magnífico, ya podemos entregarlo. Ya está listo para la entrega, ¿no? Funciona, no hay problema. ¿Vale? Ahora tenemos que hacer lo mismo con nuestro operador asignación. ¿Por qué? Porque... Esto, si vamos a hacer swap, de hecho es más, veremos que si hacemos swap el nuestro, ahora puede que haga cosas distintas, ¿vale? Nuestro swap, recordemos, este de aquí, este swap de aquí tiene un problema, ¿qué es mp ¿Un L-evalue o un R-evalue? El evalue, ¿qué es A aquí? ¿Un L-evalué o un r ¿Ve? Vale, y ahora os pregunto lo mismo, pero de aquí, ¿qué es A? No es un r -e Tiene nombre, para empezar, todo lo que tiene nombre, y esto, ojo, tenerlo en cuenta porque después será más tricky, todo lo que tiene nombre es un L-evalué. ¿Sí? Incluso las referencias a r -e Y esto quiero que lo maticemos porque si yo hago cosas como esta... En vez de con GameObject lo voy a poner... Momento, momento. Si yo hago esto, 5 es un r -evalue, pero RA es un l -evalue. Ojo. Es una referencia r-value, pero la referencia r-value, RA, esa es un elevalue, está a la izquierda de la asignación. dais cuenta? Yo no puedo asignarle nada a 5, pero a RA, reference, reference, which, a eso sí, esto es un elevalue, esto es un r-value. -e por eso digo que es tricky, porque lo que es el r -e es aquello a lo que referencio, no mi referencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, por tanto, aquí todos son elevalues. Todo. Y eso significa que ahora mismo, si no fallan las cuentas, y yo llamo a swap como estoy haciendo aquí, no voy a haber producido ningún cambio por haber implementado mi operador move, mi constructor move. Ah, lo estoy ejecutando con Valgrind. no quería, que me añade muchas cosas Valgrind. Se crea, se crea. Uy, move. Ostras. ¿Qué ha pasado? ¿La timado, no? Move. ¿Y ese move dónde se produce? Game object 3, ¿ese cuál es? ¿En qué momento hay un move ahí? Cuando creo el temporal. Porque es el único sitio donde puede, con mi constructor de copia. ¿Por qué ha hecho eso? Ha hecho, Si os fijáis, ha hecho un move y ha hecho un destroy del GameObject 2. ¿Cómo puede ser eso? Esto está aquí, tiene truco. Estábamos creyendo que había hecho un move, no ha hecho un move, hombre. Lo habíamos forzado antes, ¿no os acordáis? La línea que acabo de borrar es cuando yo había creado el GameObject C y había forzado el move al venir del create. Ah, vamos a nuestro constructor, a nuestro swap, ¿vale? Seguimos con swap y efectivamente en swap, tal como esperábamos, dentro de swap no hay ningún move, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos son el evalués. Y predeciblemente, si yo ahora implemento el operador asignación a partir del Evalues, que nos va a dar algún problemilla más, tampoco eso iba a producir muchos cambios, pero vamos a implementarlo. Vale. ¿Qué tengo que hacerle a mi operador asignación? Ahora, he copiado el otro, y... ¿Qué más cosas tengo que hacer aquí? ¿O qué tengo que hacer? ¿O... Ahora sé que Oder es un temporal y yo me tengo que quedar con sus recursos. ¿Está bien? Lo dejo así. Es lo mismo que lo de arriba, ¿no? No, no está bien. ¿Por qué? Ah, lo de arriba no es lo mismo que lo de abajo. ¿Por qué? Arriba es una copia y abajo es una referencia o un revalo Vale, sí, no es lo mismo, pero lo, lo que es el cuerpo sí, ¿no? Porque al final me viene other y yo lo que tengo que hacer es quedarme con su puntero y en este caso la diferencia, recordemos, ¿cuál es la diferencia entre constructor de copia y operador asignación? No, no doy por hecho. La asignación no doy por hecho que está creado antes. En la asignación yo ya tengo un objeto creado, en el constructor de copia estoy creando un objeto, por lo tanto el constructor de copia solo existe un objeto, que es el que me pasa, ni estoy creando otro, en el operador de asignación existen dos objetos ya creados, y tengo que sobreescribir uno. La diferencia se ve aquí, en el constructor de copia yo a other le he asignado null, para que no me destruya aquello con lo que me quedo. Pero aquí sí que quiero que se destruya algo, lo que yo tenía antes. Si yo estoy haciendo una asignación, yo tengo un sprite, el other que viene tiene a su vez otro sprite, ¿vale? Y yo quiero sobreescribir el mío con el del otro. Y hago lo mismo que hacía en el copy and swap. Es decir, yo me quedo apuntando al sprite del temporal, del otro, y a él le doy... Un puntero a mi sprite para que cuando se destruya, destruya mi sprite, que ya no lo quiero. ¿Sí? Lo mismo que hacía justo ahí arriba, en el copy and swap. Exactamente lo mismo. Me viene un temporal, porque esta copia es un temporal, exactamente esto, es un temporal, y yo al temporal le doy el puntero a mi sprite para que cuando se destruya, destruya mi sprite, y me quedo con el suyo para mí. ¿Sí? Esto es lo que hacíamos en el copy and swap. Pero claro, esto me va a plantear un problema, tal como lo estoy implementando aquí. ¿Cuál problema podría plantearme esto? Acabo de implementar el constructor, o sea, el operador de asignación, a partir de valores temporales y siguen habiendo copias, ¿sí?, ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no está creado antes? No. Estoy utilizando mi swap. Este de aquí. Que es este? ¿Sí? Bueno, voy a... Hemos dicho que son todo el evalues. Si son todo el evalues, no se puede llamar al operador asignación que recibe revalues. Re ¿No? Porque ninguno es un r por tanto no va a llamarse a rvalue reference, se llamará al de arriba. En este caso, aquí tenemos estos dos, que los veis, cuando se llama operador asignación, tiene a la derecha o un r o un l -Evalue. El r aquí tenéis que se va a crear una copia y ya está. El r no, porque no tengo ningún r a mi derecha. Entonces no puedo tener referencias a temporales si no existen temporales. ¿Sí? Se llama al de arriba. ¿Por qué? Porque son todo el Evalues. ¿Qué puedo hacer? Forzarlo, ¿no? ¿Por qué no le digo los de la derecha son R ¿no? Vamos a hacerlo como hacía antes. ¿Sí? Sí, esto es en tiempo de compilación, normalmente, aunque aquí ya tenemos algún pequeño coste en tiempo de ejecución, porque hay cosas que suceden en tiempo de ejecución. En algunos cast hay costes. Y ahora, viene el problema real. Ahí va. Una cualquiera. Error. Ambiguous overload. For operator igual. Types are game object and... GameObject, GameObject Game GameObject, ¿Game object game oh my god, ¿cómo puede ser eso? ¿Tengo dos operadores que los dos reciben GameObject solo? No, ¿por qué? ¿Qué me está queriendo decir esto? Fijaos, los dos que salen aquí. ¿Qué significa eso de Ambiguous Overload? Significa que no sabe a quién llamar. ¿Por qué? Porque si yo, como os decía antes, tengo un 5 o tengo lo que es lo mismo, un rvalue, ¿vale? Si yo tengo un r esto de aquí puede copiar un RValue y esto de aquí puede coger una referencia a un RValue. No sabe a cuál llamar. Podría llamar a cualquiera de los dos. Entonces me dice ambiguo. ¿Por qué? Porque cuando me venga un r value, puedo llamar a uno o al otro y no sé a quién llamar. ¿Solución? ¿El? Borrar una de las dos, pero entonces no tendremos para hacer copias cuando no nos vengan r values. Recordemos que todo el punto de esto era diferenciar el evalues de r para que cuando yo asigne un l haga una copia y cuando asigne un r value solo me quede con sus recursos. ¿Cómo los diferencio? Que uno sea const y otro no, pero con solo no me vale. Yo puedo diferenciarlos así. Yo hago uno que haga referencias constantes, que eso se asigna al evalues, y esto de aquí a R-values. Pero claro, ahora tengo un problema y es que esto lo había hecho yo así para que se llamara al constructor de copia y no tener que repetir aquí el código del constructor de copia, ¿verdad? Ese era el motivo por el cual yo había pasado una copia, para quedarme con sus recursos porque era una copia. Eso me obliga ahora a reimplementar el operador de asignación del Evalues que tengo ahí arriba. Alguien que me dé un quick fix. ¿Cómo puedo resolver eso rápidamente? Dime. ¿Las variables constantes no son siempre levalues? No. Tú puedes, asignar, eh, un, tú puedes asignar una referencia, que sé por lo que me estás preguntando, tú puedes asignar una referencia constante a un rvalue. Puedes. Pero en la resolución, ahora sí que hay preferencia, porque un rvalue es un rvalue mucho antes de que lo puedas asignar a una referencia constante. ¿Vale? En el otro no había diferenciación. Ahora aquí sí. Un R-value es un revalue y lo primero es R-value reference y otra cosa es que si no hay revalue reference sí le puedes asignar una referencia constante de tipo normal, una referencia a el evalue. ¿Vale? Son reglas de cómo funciona el overload resolution en C, cómo decide a quién llamar cuando hay varios tipos. ¿Vale? Si queréis más detalle, insisto una vez más. el de C Programming Language, de Jarn Structures, y os vais al capítulo de Overload Resolution, y entonces entendéis las reglas. ¿Vale? Pero bueno, volvemos a lo que decía. Ya no tengo la copia arriba porque eso me hacía ambiguos las dos llamadas. Ahora, ¿cómo hago un quick fix para no tener que reimplementarlo de arriba y copiar lo que hay en el constructor de copia? Dime. ¿Puedo saber si una variable tiene nombre o no? Sí, se llama other. No, todo lo que tenga nombre, por definición, es un evalue. Eh, no, aquello a lo que referencio, que es lo que decía, other, que es lo que decía aquí, este other de aquí no es un evalue, es un evalue. la variable other es un evalue. Aquello a lo que referencia es un rvalue. Lo que yo quiero diferenciar no es mis variables que me llegan aquí, sino aquello a lo que referencian, es lo que quiero diferenciar. Si estoy referenciando a un elevalue o a un revalue, porque si referencio a un temporal me puedo quedar con sus recursos, si referencio a algo que no es temporal no me puedo quedar con sus recursos, ¿vale? Bueno, quick fix. ¿cómo? ¿Cómo hago para no reimplementar aquí, no meter aquí otra vez el código del constructor de copia? ¿Se os ocurre alguna forma de crear una copia que no sea como lo habíamos hecho antes? Claro, habíamos utilizado el paso de parámetros por valor para crear una copia, pero ahora ya no, ahora lo estamos pasando por referencia constante. Cuestión, ¿cómo creo ahora una copia para seguir aprovechándome del código del constructor de copia y no tener que copiar ese código dos veces? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo crear una copia? Dime, ¿dónde lo pongo? ¿Debajo? ¿Aquí, por ejemplo? ¿Qué hago? Sí, un nombre... Y le mando por parámetro. Suena raro. Como si le mandase una carta, así. Y ahora aquí, ¿hago esto o qué hago? Ya está. Pero esto es un quick fix. Es exactamente lo mismo que estaba haciendo antes. Antes creaba la copia antes de entrar a mi constructor. Ahora la creo dentro. Bien, este quick fix tiene un... La diferencia. La diferencia está en el exception guarantee del que hablamos cuando hablábamos de esto. Antes, mi método podía decir que daba la, ex la excepción completa de garantía, o sea, la garantía de excepción completa, que es que si una vez entrabas aquí, yo no iba a lanzar excepciones. ¿Por qué? Porque todo se había hecho antes. Yo aquí solo intercambiaba dos valores que no tenían ningún problema. La copia se había hecho antes de entrar, pero claro, ahora la copia la hago aquí. Ahora solo puedo dar la garantía completa de excepción si este método, que es el constructor de copia, también la da. Porque si el constructor de copia puede lanzar excepciones, pues si lanza una excepción, yo me quedo a medias. Daré una garantía parcial de excepción. Yo lanzo excepciones, antes no las lanzaba. ¿Sí? Es la única diferencia. Pero a efectos prácticos estoy haciendo lo mismo. Y ahora, técnicamente... Ya compilo. Y ahora la cuestión es saber si esto funciona o no. Una ligera diferencia. Como veis, ahora solo tengo tres objetos. vale. El tercero es el TMP que creo en el, para el intercambio. vale. Creo un objeto TMP. Y además ese objeto TMP lo creo con el constructor move, no con el de copia, con lo cual ese no me hace un nuevo new, ¿vale? Si esto lo lanzo con valgrind, veréis que solo tengo 5 allocs y 5 freeze, no tengo los que tenía antes, Porque. qué? Solamente tengo aquí un alloc, un alloc y hay tres más que no sé dónde están, porque bueno, está el COUT, CER y el de los 72CAS. Tal cual. Yo solamente reservo espacio para los dos primeros sprites que creo, y no como antes, que hacía cinco GameObjects. Bueno, esto es con mi swap, que ya lo he convertido en un swap mágico que hace aquí... Los static cast esto para decirle, oye, lo de la derecha es un revalue. ¿Vale? Si no pongo esto, recordemos, si lo tengo que tratar como el evalues, si yo esto lo trato todo como revalue, o sea, el evalues cambiará la cosa. Si... Termino. Y veréis que tenemos 8 alox y 8 freeze en vez de 5, porque hacemos 3 más, porque creamos 3 GameObjects más, ¿vale? Por copia creamos 3 nuevos GameObjects y os recuerdo, ahora me cuesta un pelín más que antes porque mis GameObjects tienen 9 caracteres en vez de uno, tampoco mucho más, un poquito más, pero si mis GameObjects en vez de tener 9 caracteres tuvieran tropecientos modelos, fueran terrenos, o fueran, estamos haciendo una barbaridad en una cosa y en el otro solamente estamos moviendo los recursos. De sitio. ¿Vale? Nos queda por saber si esto funciona con stdSwap, Swap. ¿no? Y de hecho, voy a hacer que se impriman después para ver que se cambien. ¿Funcionará igual con stdSwap? Swap? En vez de con mi Swap. Vamos a ver. Se cambian, como veis. Ahora vamos a ver. Y ahí tenéis 5 ALOX. 5 freeze, creo mis dos game objects y move, move, move, move, listo. Y esto es el motivo por el cual la antigua llamada regla de los tres, ahora es la regla de los 5 Porque la regla de los cinco no solo tiene constructor de copia, operador, asignación y destructor sino que tiene constructor de copia, constructor de movimiento de move, o, eh, operador de asignación, operador de asignación para temporales de move y destructor. Son cinco. ¿Vale? Técnicamente podemos implementar solo tres. Sigue siendo válida la regla de los tres, pero si implementamos solo tres nos limitamos a lo que se llama el copy semantics, es decir, solamente hacemos copias y Estamos limitados a dónde se puede hacer un copy elision. El compilador ya habéis visto que es muy bueno haciendo copy elision allá donde puede, pero no siempre puede, como por ejemplo habéis visto en el operador swap, no podemos hacer copy elision, son objetos ya creados y hay que sustituir uno con otro. Ahí hay copias, sí o sí. Y ahí es donde tiene sentido el Move Semantics, que es lo que acabamos de ver, que requiere los otros operadores a partir de referencias revalue ¿Vale? ¿Habéis entendido? Dudas, preguntas, cuestiones, cosas que no hayan quedado claras. ¿Queréis saber más sobre dibujar en el terminal? Quedan mono, ¿eh? Se pueden posicionar en sitios distintos y todo, ¿vale? Esto está en el 4.3, lo puedo llevar a la, a la 8.5, por ejemplo. Y cambian de sitio, como veis. Es guay, verdad. Así se hace Pelemán. Ya, ya sabéis cómo hacer Pelemán. Con ANSI Escape Sequences. Es con lo que está hecho Pelemán. De hecho. Aparte de prólogo No hay dudas. Las habrá. Bueno, si no hay dudas, recomendaciones. Recomendación 1. Para terminar de entender bien este tema de L-Evalues y r os recomiendo que le dediquéis 10 minutos, que no hace falta mucho más, 10-15 minutillos, a coger el libro de, programming C++, de C++ Programming Language, de VM Structus, os vais a las partes que hay de r y r References, y las leéis tranquilamente porque os explica las diferencias entre L-Evalues, R-Evalues References, y además... Hay más tipos, no solo hay L-Evalues y R-Evalues, hay cinco tipos, hasta donde yo sé, de cosas intermedias entre un l y un r -evalue. No, no tiene que ver con v -table. Los tienen que ver, Algunos tienen que ver con Const y con Volatile, otros tienen que ver con si son un, un r que se va a destruir o que no, si viene de un l o no. Ah, me queda por contaros un detallito. Esta magia que he hecho yo, a ver, lo vuelvo a poner aquí, esta magia que he hecho yo, de hacer static cast, esta magia hay una cosa que la hace y que queda más bonito, ¿vale? Alguno la sabéis, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace? ST de move, correcto, esto es lo mismo que hacer así. STDMove concretamente es una función del estándar que lo que hace es ese cast que habéis visto. Y de hecho, esto da origen a dos cosas. Una que la veréis en el libro, en The de C Programming Language de VR Structures, veréis que efectivamente él dice: no debería de haberse llamado STDMove, debería de haberse llamado algo así como Rval. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo a un Rvalue. Se le llama STDMove. Porque esto se usa para hacer move. Nosotros convertimos a un revalue para forzar a que la llamada se haga al operador de move que hemos implementado. Entonces esto se hace con la intención de mover los datos de un sitio a otro sin copiar. Por eso se llama así. Pero esto da origen a una charla que da precisamente Scott Meyers en la que dice standard move doesn't move, ¿vale? Y además standard move tiene otra cosa. Hay otro cast, que es standard move, es un cast simplemente, como lo que habéis visto ahora, lo he implementado yo a mano en un momento, es eso. Hay otro que se llama standard forward, y standard forward es un cast condicional. Es decir, es como move, pero es, si aquello de lo que estoy haciendo cast es un elevalue, o viene de un elevalue, lo dejo como está. Si viene de un REVALUE, le hago el cast. ¿Vale? Y eso sirve normalmente cuando implementamos templates, porque en las templates es más difícil todavía saber si el tipo que estamos usando es o no es un elevaluer. ¿Vale? Entonces la charla dice, standard move, doesn't move, standard forward, doesn't forward. Así que tienen un nombre genial. ¿Vale? Bueno, ya sabéis lo que es move, ya sabéis lo que es un REVALUE, un elevaluer, ahora os queda implementarlo sobre todo cuando tengáis cosas gordas que copiar es mucho mejor que se haga move y no se haga copy